Apoyar, a apoyar. Bueno, buenos días, en nombre de, de, de la Comisión Gregorio La Cruz. El día no, domingo no. estuvimos, no, no. ¿Sí? estuvimos, la Comisión Electoral, realmente estuvo presente eh, la, la, la coordinadora de la comuna, Elizabeth López, coordinadora, y también estuvieron los, los veedores, de, de, de, del consejo comunal, Río Crespo estuvo muy activa. Al, final, al al principio todo estaba un poco, este, ma, ma, un poco retraído porque realmente ellos consideran de que no se iba a hacer esta elección, pero. Sí, le observamos de que la persona final sí tomaron en cuenta todo el trabajo que se hizo, se lo hicimos llegar, hablamos con ellos, entonces ellos tuvieron masiva participación el día domingo. Fue muy importante porque nos bueno, quedamos gratificados con todo el trabajo que se hizo el día domingo. Cuéntanos, este, ¿qué, qué, ¿qué causa es tu presencia hoy aquí en el Aquiles Nazoa? Bueno, hoy estoy acá apoyando a Aquiles Nazoa, ya que... El tiempo que ha perdurado de no, no haber un registro, esto conlleva a que, a que las cosas no se faciliten, a que todo quede vaya mermando, se vaya debilitando, pero ya con la, la participación de hoy ya veo que se se va a elevar la conciencia de todas las personas que, conviven, que viven aquí en esta comunidad. Y me siento muy contenta de ver todo el trabajo que se está haciendo con mucho esfuerzo, esfuerzo tenacidad con las personas. Y ellos sabrán llevar este proceso con, con, mucho, con mucha responsabilidad. Porque yo lo veo en su cara, en, su, en todo lo que están haciendo, de que si tienen ganas de trabajar. Un llamado para todos los consejos comunales que ustedes nos han... ¿No se ha montado en ese proceso? Bueno, el llamado que le hago a todos los consejos comunales es de que se organice. Inviten a la comunidad. A veces la comunidad, nosotros decimos que la comunidad... No, no se moviliza, pero el deber, como vocero del Consejo Comunal, necesitamos salir, orientarlo, darle las herramientas necesarias para que ellos estén activos y confíen en este proceso del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Un saludo al Canal Barrio TV. Bueno, más que todo le doy un saludo al Canal Barrio TV, que ha hecho un trabajo muy excelente desde, desde su tiempo que tiene estableciendo todo este trabajo. Gracias, buen día, que la pase bien.